Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, somos La Tribu, un proyecto comunitario y alternativo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Somos una de las experiencias de la gran red de disputa de sentidos. Somos mediactivistas deambulando alternativas para otro mundo y divulgando la estrepitosa caída de este. Buscamos el encuentro que enciende un diálogo y nos preocupamos porque no se apague. Pulsamos los interruptores de cada inquietud para inaugurar incertidumbres y las resguardamos de toda certeza totalizadora. Somos una casa con parlantes y un panel urbano. Somos blancos móviles a veces en riesgo. De lo que otros inventan, nos inspiramos y alimentamos el manual indeleble de la práctica cotidiana. Acá nos animamos a cristalizar algunos pases mágicos para el cuidado colectivo en el arduo camino de reinventar las formas de vivir.